Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo En esta ocasión vamos a eh, tomar un poco de contacto con los diferentes métodos de selección que tenemos en el modo de edición Sí, sabemos seleccionar objetos en modo objeto Pero en el modo de edición tenemos un abanico mucho más amplio para realizar selecciones y es lo que vamos a analizar ahora, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la escena, eh, voy a modo de... Ah, no se he puesto las teclas, ¿qué cosa más rara? Eh, ya, ya las tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos al modo de edición. Y en el modo de edición eh, tenemos eh, varias cosas para realizar selecciones. Lo primero y fundamental es saber seleccionar entre vértices, aristas y caras. Me habéis ido viendo cómo lo he ido haciendo en ocasiones anteriores, en vídeos anteriores, pero este es el momento de explicaros esto. Aquí en la cabecera, en la parte superior, justo al lado de donde indica modo de edición, tenemos tres iconos. Estos iconos lo que nos dicen es cómo vamos a realizar la selección. Si por vértices, que sería este icono de aquí, que tiene un puntito, si por aristas, con este icono que tiene una línea, o por caras, que es el icono que tengo ahora marcado. ¿De acuerdo? Pero este modo de selección... Eh, también lo podemos realizar con el teclado no numérico, ¿vale? Utilizando las teclas 1, 2 o 3 en función de si queremos seleccionar vértices, aristas o caras. Bien, Y no queda aquí. Nosotros podemos con la tecla Shift o mayúsculas eh, indicar que queremos eh, seleccionar tanto vértices como aristas, por ejemplo, ¿vale? Y hago una selección múltiple con... Eh, para poder seleccionar cualquiera de las dos cosas. Ahora puedo seleccionar el vértice o puedo seleccionar la lista, ¿Vale? Y si quiero las caras y, la, y los vértices, por ejemplo, pues tan fácil como marcar uno, mayúsculas, marcar el otro. Y ahora puedo seleccionar caras y puedo seleccionar vértices. O los tres. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hándicap tenemos con esto? Bueno, pues... Vuelvo otra vez a seleccionar aristas, por ejemplo. Mirad, voy a seleccionar esta arista y esta arista de aquí. Si yo ahora quiero pasar a seleccionar vértices con la selección que tengo realizada, no hay ningún problema y me va a dejar marcados este vértice, este y este. ¿Veis? Vuelvo otra vez a las aristas que tengo marcadas. Pero nuestro hándicap viene cuando nosotros queremos seleccionar caras. Imaginad que tenemos una selección hecha y digo, bueno, pues quiero una cara, ¿vale? Al pasar a caras, Blender no sabe qué cara tiene que seleccionar. Entonces, va a quitar la selección. ¿Veis? Y si ahora vuelvo a aristas, ya no hay selección realizada. Para que pueda ocurrir esto, tendríamos que tener seleccionadas todas las aristas que rodean una cara. Entonces, al seleccionar la cara, ya sí me permite seleccionar esa cara. ¿Vale? Entonces... Cuando hacemos estas conmutaciones entre un modo de, de selección de arista o de vértice o de cara, tenemos que tener en cuenta estas cosillas, ¿vale? Porque podemos perder la selección. Ahora voy a explicaros cómo ampliar o reducir la selección. Yo puedo seleccionar una cara o varias y, e ir ampliando esa selección hasta llegar a alcanzar el total de caras, vértices o aristas que me interese tener seleccionadas, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos un atajo de teclado que es el control más pero el más del teclado numérico, ¿vale? Y para reducir la selección, control menos, ¿de acuerdo? También en el, en el menú de selección tenemos aquí eh, Select more or less, ¿vale? Para seleccionar más o menos, ¿vale? Bien, si yo hago control más, va a tomar... Todas las caras adyacentes a la que tengo seleccionada en este momento. Porque tengo caras seleccionadas. Si fueran vértices, pues vértices. Fueran aristas, aristas. ¿De acuerdo? Y la cara trasera, como no era adyacente a la primera, pues no la he seleccionado. Pero si yo hago un control más adicional, va a llegar a esta cara porque es adyacente a las que están ahora mismo seleccionadas. Para ir reduciendo la selección, tendría que hacer control menos. ¿Vale? Hago un control menos y reduce hasta las caras adyacentes eh, próximas ¿vale? a, la que, a las que tengo seleccionadas, en este caso solo tenía una y hemos cogido las adyacentes de al lado y al minimizar esa selección se me ha quedado en la cara original, pero si tuviese más caras seleccionadas pues serían más y con un control menos adicional pues iría reduciendo, de tal manera de que cuando ya solo me quedara con un único elemento de la selección, para encaras vértices o aristas, al hacer nuevamente ese último control menos, va a retirar la selección, ¿vale? De acuerdo, esto por un lado, ahora vamos a ver cómo seleccionar eh, la parte trasera del cubo sin necesidad de tener que movernos, ¿vale? Eh, imaginad que quiero realizar una selección, desde aquí, así y Digo, bueno, he seleccionado el cubo entero, pero realmente no es así, porque todo lo que no estamos viendo no se selecciona. Fijaros, ya voy a la parte de atrás, ¿veis? Esas dos caras no se han seleccionado. Me diréis, y es muy fácil, le doy a la tecla A y selecciono todo, si es todo lo que quiero seleccionar. Sí, pero no es lo que quiero explicaros, ¿vale? Retiro la selección. Para poder seleccionar por la parte de atrás sin movernos, utilizaremos los rayos X. Recordad que lo estuvimos viendo en el vídeo que hice sobre la vista 3D en la sección de editores. Si yo pincho aquí, esto me va a permitir ver por detrás del objeto, ¿de acuerdo? Y veo las caras traseras. Si yo hago la misma selección de antes, fijaros que ahora sí me está seleccionando todas las caras. ¿vale? Aunque no estén en la parte frontal de cómo tengo puesta la vista en este momento. ¿Vale? Adicionalmente a esto nos han aparecido aquí unos puntitos, si no veis estos puntitos, no os preocupéis, los podéis poner, me voy a poner en modo objeto, no, me voy a poner en modo de edición, pero voy a quitar los rayos X, mirad, aquí en el eh, viewport overlays, ¿vale? tenemos una opción para poder mostrar esos puntitos por defecto, y es este casillero de aquí, dentro del de, eh, modo de edición de malla, el casillero de center. Este center lo que nos va a poner es el puntito en el centro de cada una de las caras. Es el mismo puntito que estábamos viendo en los rayos X. vale Así que si cuando ponéis los rayos X no veis este puntito, lo podéis poner de esta manera. de acuerdo Yo no lo voy a poner de momento. Yo entro a los rayos X, se ponen solos. ¿Y por qué insisto en este puntito? Que es feo, horrible y espantoso. Bueno, pues este puntito tan feo, horrible y espantoso es súper útil porque nos va a permitir seleccionar la cara trasera del cubo sin necesidad de tener que posicionarnos de tal manera que veamos esa cara para seleccionar. Fijaros, si yo selecciono ese puntito que pertenece a la cara que tenemos detrás, ¿vale? Se selecciona esa cara. ¿Veis? Aquí está la utilidad de los puntitos. Y en una malla tan sencilla como esta... Pues puede ser eh, absurdo, ¿vale? O con un trabajo tan simple como este, que es un cubo, puede ser absurdo. Pero cuando tenemos un trabajo más amplio, y más grande, los puntitos a veces son de muchísima utilidad. Es que nos permiten realizar la selección de la cara incluso en las vistas ortogonales. Fijaros, me voy a poner una vista ortogonal. Voy a quitar la selección. Voy a poner una vista ortogonal superior. Con el 7 del teclado numérico, ¿vale? Bien. El puntito de la cara... Que ahora mismo no estoy viendo, o sea, esta cara, su puntito está aquí, pero el puntito de la cara que tengo aquí, está aquí. Si yo hago clic ahí, fijaros qué ha ocurrido. ¿Veis? Puedo seleccionar las caras incluso de esta manera, lo cual es, pues bueno, una funcionalidad muy potente. ¿vale? Bien, no me entretengo más con esto porque tenemos que ver muchas cosas. Vamos ya a entrar un poquito en el menú de selección para ir viendo todo lo que tenemos a disposición, ¿vale? Aquí eh, lo que ya conocéis, se puede realizar una selección de todo lo que hay en pantalla con la tecla A, de nada con Alt más la tecla A o bien pulsando dos veces la tecla A. Se puede invertir la selección, también os lo expliqué cuando estábamos hablando entre eh, las transformaciones de los objetos, ¿vale? En la sección de primeros pasos. Se pueden realizar eh, selecciones por caja, por círculo y de lazo, como ya hemos visto en aquel mismo vídeo. Y ahora ya entramos a, a lo bueno, a lo que tiene de más el modo de edición. Permite realizar una selección aleatoria, de tal manera que va a seleccionar aleatoriamente caras de nuestro objeto. Este objeto como tiene, ah, voy a quitar los rayos X, como tiene tan poquitas caras, bueno, habéis visto ha seleccionado la mitad de ellas no necesariamente tiene que ser así vale hace una selección aleatoria y podemos variar esa aleatoriedad eh, modificando este campo de aquí que es la semilla aleatoria vale en función de la semilla que seleccionemos pues eh, realizará un, una selección u otra varía vale mm, estoy por utilizar un cubo con más, vamos a seleccionarlo entero y lo voy a subdividir, lo voy a volver a subdividir, vale, y ahora lo vais a ver mejor, si yo doy aquí una select random, veis, eh, la aleatoriedad con la que lo hace, ¿Veis? seleccionando una semilla u otra, pues las selecciones de un modo u otro, ¿vale? bien, también tenemos un checker deselect. ¿vale? Esto es una deselección eh, de Damero. Bien, para ver esta opción, lo que voy a hacer es eliminar este objeto. Veamos objeto, vamos a, a eliminar. vale Y vamos a crear un objeto. Entonces, voy a ingresar aquí un círculo. Bien entro en modo de edición, voy a escalar un poquito, sí. voy a seleccionar las aristas, vamos a hacer una extrusión con un escalado de esta manera de acuerdo y eh, sobre este loop o bucle de aristas, recordar esto lo hacíamos, os lo voy a explicar en este vídeo, esto lo hacíamos con eh, alt y el botón izquierdo del ratón sobre una arista. ¿Vale? Y selecciona todo el bucle de aristas. Ahora lo vamos a ver. Aquí vamos a hacer una nueva extrusión. En Z. Lo vamos a subir tal que así. Y ahora voy a hacer una nueva extrusión. Escalar con S. Y... Eh, lo voy a mover con G en Z hacia abajo un poquito tal que así bien ahora eh, lo que voy a hacer es seleccionar esta arista y esta arista y voy a dar a la tecla F si esto no os funciona eh, tenemos que añadir un nuevo addon a, a nuestra vista entonces para que lo veamos Voy a poner aquí las preferencias. Aquí en Addons, ¿vale? Eh, tenemos que buscar uno que se llama F2, ¿vale? Yo lo tengo marcado por defecto, pero no lo he marcado durante todo el curso. O sea que lo tendría, me ha debido de tomar la configuración que tengo del otro Blender que tengo portable. Y, y por eso está marcado. Si no lo tenéis marcado, marcarlo. Vale, esto nos va a permitir realizar eh, ciertas acciones con, con las caras. ¿vale? Bien, eh, voy a ver si puedo quitar esto. Bien. Sí. Y así. Vale, lo que he hecho ha sido eh, abrir un área nueva y buscar un, un editor de preferencias recordar cuando os hablé de los editores en ese primer vídeo al principio os indicaba que las preferencias son un editor vale entonces como tengo configurado ahora mismo el programa con el que estoy grabando las sesiones si yo eh, me voy al menú de edición y saco las preferencias no las estáis viendo en pantalla de acuerdo pero ahora mismo tengo una ventana abierta de preferencias por eso os las, os las he puesto aquí Bien, bueno, seguimos con esto, que no me entretenga. Entonces, con, esta, con este add-on de F2 ya puesto, una vez que hemos creado esta cara, ¿vale? Recordar, he seleccionado aquí, aquí, y he dado la tecla F y me ha generado una cara. Si yo ahora selecciono esta arista y, voy dan y dejo la F presionada, ups, ¿vale? Me crea todo un anillo de caras interior, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora lo que voy a hacer es eh, voy a es, he puesto las caras con el 3 no numérico vale y voy a hacer unas un bucle de caras entonces con la tecla alt pincho aquí pero no es el que quiero quiero este he, he pinchado en, en la arista vale que delimita dos caras entonces el bucle lo hace en función a las caras que hay adyacentes a la arista que he seleccionado y ahora lo que voy a hacer es mover esto eh, Z, lo voy a subir un poquito, tal que ahí, ¿de acuerdo? Vale, bien, ahora voy a seleccionar este loop de caras, lo voy a extruir, escalar, pero voy a hacer mayúsculas Z para bloquear el eje Z y que solo se escale en X y en Y. Esto lo estuvimos viendo ya en un vídeo anterior, ¿de acuerdo? Así que nada nuevo por el momento. Y lo vamos a poner así. Bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero explicaros la siguiente opción de selección. Que a mí me resulta, pues para hacer cosas como esta, pues muy chula. Si venimos a... Eh, primero seleccionamos una cara, ¿vale? Si venimos a selección y seleccionamos Checker to Select, ¿vale? Esto es deseleccionar eh, de Damero, ¿vale? O Damero. Tengo el anillo seleccionado, ¿vale? Y lo que va a hacer es deseleccionar las caras alternantes, ¿vale? Una sí, una no, select, checker de select, ¿vale? Esto lo podemos controlar aquí en el panel de la última acción realizada y podemos decir que la de selección sea de dos en dos, ¿vale? Y nos va a mantener dos, tres, nos va a mantener eh, dos caras, Separadas o sin seleccionar y que seleccione dos caras, vale. Y va haciendo la alternancia de uno en uno que tenemos aquí seleccionado. De acuerdo, con esto podéis jugar bien. Con esta selección, yo puedo realizar una nueva extrusión, bloquear el eje Z con mayúsculas Z y hacer una nueva extrusión. Uh, no perdonar, hacer un escalado, bloqueo ahí, vale. Y ahora puedo escalar. Perdonad, para esto pongo los orígenes individuales, escalo y lo dejamos así. Bien, ya tenemos una pieza ahí chula y os he estado explicando cómo es el Checker de Select. ¿vale? ¿Por qué me he entretenido en hacer esta pieza? Porque me va a servir para ir explicándoos eh, más cositas. Otra opción de selección que tenemos aquí, Select, es Select Sharp Edges, ¿vale? Que son eh, seleccionar las aristas definidas, los bordes, porque en, en Blender va traduciendo, en lugar de poner aristas pone bordes, ¿vale? Y de esta manera, pues allá donde haya aristas definidas, me hará una selección, pero en este caso, ¿vale?, me deja cara sin seleccionar porque hay aristas adyacentes que no están definidas. Con este ángulo puedo eh, indicar qué quiero que seleccione o qué no. Cuanto mayor sea el ángulo, menor será la selección. ¿De acuerdo? Y cuanto más pequeño sea el ángulo, pues más objetos se irán seleccionando. O sea, esas caras que quedan sin seleccionar, si nos vamos, veis, ya entrando en 12 grados, ya las coge. ¿Vale? Otra opción de selección que tenemos es seleccionar eh, similares. ¿Vale? Esto a qué hace referencia? Imagina, yo voy a seleccionar esta cara. ¿Vale? Vengo aquí, select similar y me permite realizar selecciones para diferentes eh, opciones. ¿Vale? De tal manera que si tengo objetos con el mismo material, puedo seleccionar todos aquellos objetos que tengan eh, un material similar, eh, un área Similar, por ejemplo, mirad esta cara, como es más chiquitita, su área es más pequeña que, que muchas de las caras que tenemos en este objeto. Si yo hago la selección por área, fijaros que ha seleccionado todas aquellas eh, caras que tienen el mismo área o la misma superficie de, de cara. ¿vale? La, la misma área. Si tuviera otras caras eh, con el mismo área, las seleccionaría eh, también por el resto del objeto, ¿vale? aparte de esas. Entonces, bueno, pues podemos realizar. Eh, selecciones por eh, parámetros similares al objeto que tenemos o a la cara, cara, vértice o arista que tenemos seleccionado, ¿de acuerdo? Eh, esto varía eh, al igual que en, en otros casos, en función de lo que tengamos seleccionado ¿vale? Si vértices, caras o aristas ¿de acuerdo? Por ejemplo, con aristas aparece esta opción de aquí, que es la cantidad de caras alrededor de un de una arista. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ir al manual. Eh, ayer terminé de traducir precisamente todo lo que tiene que ver con selecciones. Así que lo tenéis en castellano. Ya lo he verificado hoy. Eh, en el momento en el que me encuentro grabando este vídeo. Entonces, ir a echar un vistazo. Porque viene, viene bastante bien explicado. Y vais a poder ver eh, toda esta... Variedad de opciones, vale. Eh, seleccionar todas por condición, vale. Seleccionar por condición a qué se refiere. Bueno, pues podemos seleccionar, eh, por ejemplo, non manifold. Non manifold viene traducido como no desplegable. ¿Qué es non manifold? Pues son geometrías imposibles. Pero no imaginéis, o sea, imposibles que no pueden existir en la vida real. Pero no imaginéis una eh, geometría súper enrevesada que es imposible de materializar ni nada. Mirad, es algo tan sencillo como, por ejemplo, esto. Voy a tomar esta arista, la vamos a extruir en Z, y esto es una geometría imposible. ¿Por qué? Porque el grosor. Que tiene esta cara. Es infinitesimalmente. Eh, fina De acuerdo. Entonces. Si esto lo queremos llevar. A una impresión 3D. Por ejemplo. No se puede generar. De acuerdo. Entonces. Si yo vengo a seleccionar. A dar selección, seleccionar. Por condición. Los non manifold. Veis que me va a seleccionar esto. Si esto tuviera. Una. Eh, un grosor, por ejemplo, pues no me lo no me lo acabaría seleccionando, ¿no? Como ocurre aquí, ¿no? Esto, como como está así, pues lo voy a deshacer, ¿vale? Otra selección que podemos realizar por condición que puede ser muy útil bueno, geometría perdida ¿vale? Caras interiores si nosotros tuviéramos una cara interior que nos va a generar deformaciones en la malla vale cuando veamos cosas raras en una malla podemos pensar entre varias opciones que tenemos caras interiores generadas vale esto puede ocurrir por ejemplo cuando trabajamos con eh, con esto con un modificador de, de simetría vale nos puede ocurrir por ejemplo es un ejemplo puede ocurrir de, de más maneras Voy a generar una cara interior para que lo veáis. ¿Vale? Y ahí hago una F y esa cara está dentro de la, de la figura. ¿Vale? Esto, imaginaros, eh, en el momento que yo haga aquí subdivisiones me va a dar errores. Perdón. Fijaros, lo veis ahí. ¿Eh? Ese pinchazo que tenemos ahí, bueno, no es un pinchazo, esto es una deformación en la malla. Y esa deformación está ocurriendo porque dentro tengo una cara, ¿de acuerdo? Voy a deshacer para quitar el modificador y voy a entrar en modo de rayos X. Ahí la veis, ¿no? Bien, entro en el modo de edición, vengo a seleccionar, seleccionar por condición todas las caras interiores y ahí está y como está seleccionada, ahora puedo hacer una X, puedo eliminar, puedo eliminar la cara, ¿vale? Y no afecta al resto de la geometría, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir viendo opciones, ¿vale? Voy a quitar los rayos X. De acuerdo, aquí tenemos, eh, hemos visto seleccionar por condición, Echate un vistazo al manual, seleccionar. Eh, más o menos. Seleccionar más o menos, esto os lo he explicado hace un momento, seleccionar el siguiente activo o el activo anterior puede resultar interesante. Voy a añadir un par de loops de soporte aquí. Uno por arriba, otro por debajo y ahora eh, vamos a ver la siguiente opción. De menos. Si yo doy aquí a seleccionar en más o menos tenemos estas dos opciones de aquí. Eh, esto me va a permitir seleccionar el siguiente eh, elemento activo, ¿vale? En base a lo que estoy seleccionando, si sean caras o vértices o aristas, ¿vale? Y este, el anterior. La atajo de teclado es con mayúsculas, control y el teclado numérico más o menos, ¿vale? Entonces voy a seleccionar esta cara, voy a seleccionar esta otra cara y si yo hago mayúsculas, control, más veis me va seleccionando las siguientes caras y si yo voy dándole llegará a la que tengo aquí al lado si hago control alt menos va deseleccionando vale va regresando a la cara original si hiciera un control shift menos ahora eliminaría la selección vale de acuerdo vamos a ver eh, los bucles selección de bucles la selección de bucles me va a permitir realizar una selección de un bucle de aristas o bien de un anillo de aristas o bien un bucle de caras. ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Bien, El anillo de aristas o de caras lo habéis visto. Yo puedo seleccionar, tengo ahora mismo caras seleccionadas, yo hago Alt y Clico en, el, en la arista esta de aquí y me va a seleccionar todas las caras de adyacentes a esa arista, ¿vale? Eh, en un anillo, ¿de acuerdo? No, perdón, en un bucle. Si lo que selecciono son aristas y hago la misma función, si yo hago, por ejemplo, un Alt, clico aquí, perdón, aquí, me selecciona todo el anillo de aristas, ¿vale? De este loop de soporte. He dicho anillo, no es anillo, es bucle. ¿Y por qué eh, esta distinción? Porque un anillo es algo distinto. Un bucle lo que va haciendo es ir tomando un elemento contiguo al siguiente, ¿de acuerdo? De tal manera de que sean, siendo aristas, pues la arista número uno, ¿vale? La arista número 2 y así sucesivamente, ¿vale? De forma continua. ¿Un anillo qué es? Va a ir tomando las aristas paralelas, ¿De acuerdo? Entonces, si eh, lo que quiero es hacerlo con esta opción de aquí, ¿vale? Y que me vaya seleccionando todo eso, aquí indicaré que quiero un anillo, ¿vale? Y me selecciona todo el anillo. El atajo de teclado para hacer esto es con control, Alt y haciendo clic sobre la arista que nos interese. ¿Veis? Muy bien. Otra. Opción que tenemos con los bucles, no me ha parecido verlo aquí, sí, eh, es seleccionar una región interior, ¿vale? por ejemplo, de, de un bucle. Por ejemplo, imaginad que voy a seleccionar ese bucle de ahí y quiero que seleccione todo lo que está dentro de este bucle. Para ello, podemos ir aquí a seleccionar eh, bucles. Y seleccionar el bucle de la región interior. Todo lo que está en la parte interior. Bueno, aquí como no está cerrado. Eh, selecciona todo. Pero yo puedo seleccionar este anillo. Puedo seleccionar ese anillo. Y decirle que me seleccione. La región interior. De tal manera de que me va a seleccionar entre los dos anillos la parte interior. Si lo que quiero es. Que lo haga al contrario, aquí, en la eh, última acción realizada, si clico de, en este eh, seleccionar mayor, veis que hace la selección inversa y me deja sin seleccionar el espacio interior. ¿Vale? Bien, y nos queda la selección limítrofe. Fijaros, eh, voy a seleccionar, vamos a hacer una selección de por caras, por ejemplo, voy a utilizar el círculo, la C, ¿vale? Voy a pintar todo esto, ¿vale? Así. ¿De acuerdo? Así. Bien. La selección limítrofe, que es lo que hace? Nos va a seleccionar todas las aristas que conforman el límite de la región seleccionada. Fijaros que tenemos zonas por aquí vale seleccionadas unas más que otras y ahora eh, cuando vayamos a seleccionar loops seleccionar un loop limítrofe veis que la selección se limita simplemente a las aristas ¿vale? que eh, hacían de frontera o de borde de toda la selección que teníamos hecha ya eh, de las últimas opciones que nos quedan es la selección vinculada, ¿vale? La selección vinculada, control L, nos va a permitir realizar una selección de todos los elementos, caras, vértices, aristas, que estén vinculados unos con otros, ¿vale? Para hacer esto voy a hacer una prueba, voy a poner aquí un loop y voy a poner aquí otro loop y lo que voy a hacer a continuación va a ser separarlos ¿Vale? bien, si yo selecciono esta arista perdonar, si selecciono esa arista y le doy a seleccionar linked, vale me va a llegar hasta el punto en el que ya la geometría no está conectada Lo he separado porque si lo hubiese seleccionado sin separar, habría seleccionado el elemento entero. De acuerdo. Además, también tenemos aquí para realizar una selección del camino de, de, con un trazo de aristas del camino más corto, ¿vale? O bien una selección de las caras planas, ¿vale? Lo vamos a ver. Por ejemplo, imaginad que tengo seleccionada esta arista tengo seleccionada esa arista de ahí y yo le digo bien vamos a búscame el camino más corto con una selección y ahí está ¿vale? ese es el, el camino más corto que puedes realizar entre una arista y la otra para realizar la selección que luego nos puede interesar pues a lo mejor para hacer costuras o eh, Tomar, eh, hacer bordes más definidos o temas así similares. Bien, Bien ahora voy a seleccionar una, eh, voy a hacer con la selección con las caras, por ejemplo. Voy a seleccionar esta cara y nos vamos a ir a seleccionar vinculado y aquí, linked Flat Faces, que son las caras vinculadas planas. Fijaros que ha seleccionado ese anillo y en el eh, panel de la última acción realizada tenemos un ángulo con el que podemos jugar. Y cuanto mayor sea este ángulo, mayor va a ser nuestra selección, ¿vale? Si yo lo voy ampliando, veréis que va ampliándose en función de la variación del ángulo, ¿Vale? Esto nos permite seleccionar pues, las caras planas. No planas que estén a 90 grados con el suelo, sino que estén todas planas en un mismo ángulo. Seleccionar, Linket, Flat Faces. Y si yo abrí un poquito el ángulo, ya me selecciona ¿vale? lo que me interesa. ¿de acuerdo? Voy a deshacer para que nuestra figura quede unida nuevamente. Con Select Side of Active, ¿vale? Lo que va a realizar es una selección del lado donde tengamos eh, marcado un elemento activo. En este caso necesitamos un vértice activo. Vale. Entonces, seleccionar. ¿vale? De tal manera que todo lo que queda a un lateral del vértice lo va a seleccionar y todo lo que queda al otro lateral del vértice no lo va a seleccionar. ¿Qué razonamiento sigue? tenemos el panel de la última acción realizada y aquí eh, podemos seleccionar sobre el eje eh, en el que va a realizar la selección vale no en encuentro por ejemplo las normales lo haría de esta manera vale a disposición global o local como estaba va seleccionada vale el signo del, del eje vale si va a ser positivo negativo o eh, alineado a los ejes el eje sobre el que va a realizar la selección en este caso lo está haciendo sobre el eje x pero si lo hacemos sobre el eje y veis la selección a un lateral del eje sea de, de nuestro vértice queda seleccionado en base al eje x en el lado positivo del perdonar del eje y en base al lado positivo del del eje y oye vale y si selecciono el negativo, selecciona la parte superior. Y si seleccionas en Z, bueno, como es el punto más alto, eh, lo voy a dejar en negativo. Pues selecciona toda la pieza, ¿de acuerdo? Si no fuera el punto más alto, sele todo lo que quedara por encima de ese vértice, pues no lo seleccionaría. Si lo cambio a positivo, pues solo selecciona los vértices que están a la misma altura que él, ¿vale? Pero todo lo que queda por debajo ya es negativo, ya no lo selecciona. Y ya solo nos queda el Select Mirror. Para explicaros la última opción, he eliminado el objeto que teníamos en pantalla y he creado un cubo y lo he subdividido tres veces. Si selecciono, por ejemplo, estas caras, vale. Control más, por ejemplo, vale si hago un select mirror me selecciona en base al eje Z vale, y teniendo marcada la extensión, si no la tengo marcada eh, selecciona la otra pero no me muestra esta ¿vale? que es la original le puedo decir que esta selección lo haga en X por lo cual me selecciona en X o bien en Y o Y y me selecciona en SG o bien puedo hacer una combinación de y, y y Z por ejemplo con el shift ¿vale? y me selecciona la parte superior o bien sobre los tres ejes y me selecciona las cuatro esquinas de mi cuadrado de acuerdo y con esto hemos visto todas las opciones de selección que tenemos en el modo de edición ahora eh, ya estaríamos preparados para poder trabajar con las herramientas que hemos visto en episodios anteriores y eh, con los métodos de selección que os he explicado sin ningún problema, ¿vale? Ahora pasamos a realizar una práctica, ¿de acuerdo? Buenas, para esta práctica lo que vamos a hacer es la pieza que tenemos en pantalla, ¿vale? Quiero que os fijéis en una cosita y es que eh, he hecho un... Una zona que está un poquito más hundida vale, y eh, con cierto borde. Esto está a la misma altura, esto también, y lo único que está inclinado es esta parte de aquí. Vale, es una forma parecida a la que hemos hecho en, en el vídeo. De acuerdo, no es exactamente igual. Y todavía quedaría depurarle algo más. Cuando veáis el desarrollo, lo entenderéis porque os lo explico. Vale, y nada, así que. Si queréis hacerlo por vuestra cuenta e intentarlo, parad el vídeo en este momento e intentar hacer el ejercicio. Y una vez que lo hayáis hecho, proseguid. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos al final del vídeo. Bien, para hacer la práctica que vamos a llevar a cabo, voy a eliminar este cubo. Y vamos a hacer una pieza algo parecido a lo que estuvimos viendo en, en el desarrollo del vídeo. Pero solo parecido, voy a hacer algunas modificaciones. ¿Vale? Eh, para ello voy a agregar un círculo bien y voy a entrar en el modo de edición voy a seleccionar aristas con el teclado, uy no se han puesto las teclas madre mía, un día de estos me acordaré vale bien, eh, os comentaba seleccionaba las aristas selecciono todo Realizo una extrusión y un escalado y lo voy a hacer de esta manera. ¿vale? Ahora voy a seleccionar este loop de aristas con alt y clic ¿vale? y voy a realizar más extrusiones. Una nueva extrusión, escalo, esta vez la realizo hacia afuera, voy a realizar otra extrusión adicional. Eh, os voy a comentar un poquito la idea vale eh, voy a realizar una pieza muy parecida a la que hemos hecho antes lo único que voy a hacer pues que eh, esta parte sea un poquito más gruesa que esta parte de aquí y luego voy a hacer otra vez o, otra parte un poco más gruesa donde ya voy a sacar después los dientes de la pieza de acuerdo entonces aquí voy a realizar una nueva extrusión escalo y vuelvo a sacar la parte que quiero que sea más alta, bien, y ahora con, con esta parte ya construida lo que vamos a hacer es seleccionar todo y voy a realizar una extrusión en Z, ya está marcado por defecto y va a ser tal que así, de acuerdo, bien, ahora vamos a jugar con la selección de anillo, vale, Acordaros que era con control, alt y sobre una arista. De esta manera selecciono ese anillo de aristas. Y voy a seleccionar también el inferior. ¿Vale? Control, alt, clic. De tal manera... Uy, se me olvidó. Eh, con un shift para hacer la selección múltiple. Mayúsculas, control, alt, clic. Entonces ahora sí tengo todo seleccionado. ¿Vale? Eh, más que esto, lo voy a hacer con caras mejor. ¿Vale? Aquí eh, sería un, un loop, un bucle, entonces con la tecla Alt lo puedo hacer y aquí con Shift para hacer la selección múltiple y Alt selecciona aquí. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a realizar una extrusión vale y botón derecho, de tal manera que dejo lo que es la extrusión realizada, pero no he modificado la posición de, de este loop. ¿De acuerdo? Ahora me aseguro que tenga aquí el punto medio. Porque lo que voy a hacer es escalar. ¿Vale? De tal manera que saco el, el perfil que quiero sacar aquí. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este loop de caras y con control más... Todas estas herramientas las hemos ido viendo en, en el vídeo. Vale, lo que voy a hacer es escalarlo nuevamente en Z para hacerlo más fino. Así cabe. Vale, eh, no me gusta cómo está quedando, lo deshago y voy a seleccionar. Toda la pieza no. y la vamos a escalar en Z para hacerla un poco más fina, porque la he hecho muy así. Vale, bien. Ahora eh, selecciono este loop de caras y nos venimos. Ay, que lo tengo esto puesto en inglés. Un segundito, Aquí que os lo pongo en castellano. O sea, en... lo tengo puesto en castellano y lo quiero poner en inglés vale ya está bien ahora eh, os comentaba lo que vamos a hacer es eh, seleccionar y eh, un checker de select vale de tal manera que me quedo con las caras que me interesan una extrusión vale y ahora sí, un escalado. Y lo hacemos así. ¿Vale? Bien, y ya tenemos más o menos la pieza. Ahora tendríamos que ir añadiendo loops de soporte eh, para luego subdividir esta pieza que nos quedará chula. Si lo que queremos hacer es un modelado con subdivisiones. Que realizando este tipo de trabajos... Pues eh, a mí es con lo que me gusta trabajar, ¿vale? Pero si quisiéramos eh, realizar otro tipo de trabajos distinto, ¿vale? Eh, en lugar de con subdivisiones pues de otras maneras, pues a lo mejor no es necesario hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, a mí me interesa hacerlo así, así que voy a empezar a añadir loops de soporte. Como son muchos los que tengo que añadir, probablemente lo que haga es un time lapse con todo esto, ¿vale? Así que allá vamos. Aquí lo que estoy haciendo es con un eh, bevel, ¿vale? con control B. He creado un loop central primero, con un loop cut, y luego con la opción de bevel, control B, me llevo las aristas a la parte superior e inferior de forma equidistante, y así organizo los loops de soporte de esa parte interior. Vale, Lo mismo voy a hacer aquí. Si hago control R, hago control B, como son formas regulares, para hacer así pues, organizo los loops de soporte de la misma manera, aquí, igual, me he equivocado, he dado control T, control B, y aquí, control R, control B, e, control B, bien, aquí, control R, control B, voy dando al botón derecho para ir anulando, que se quede justo en el centro, para que esto funcione bien, vale, y eh, me queda esta parte, control R, control B, y de esta manera tenemos todos los luz de soporte de esa parte, ahora nos queda esta parte de aquí, bien, Aquí eh, tenemos que generar más loops de soporte. O sea, ya no solo los loops de soporte que van a sujetar esta parte de la, de la malla, sino también de esta manera, para que esta transición que hay aquí entre esta, esta cara y esta eh, esté definida, esté marcada. ¿De acuerdo? Así que bueno, aquí lo que vamos a hacer es un control R, pero aquí no puedo hacer el control B. Porque eh, a la hora de separarme los loops, no me los va a hacer de la misma manera. Tened en cuenta que aquí tenemos cierta inclinación en la pieza. Y entonces aquí tenemos que jugar con eh, la ubicación, eh, con la uh, opción E, ¿vale? Que era eh, el, eh, para que tomara eh, uno, eh, la posición de las aristas que había adyacentes, ¿Vale? y de la misma manera un nuevo control R otra vez la E y esta vez la F para que haga un flip, para que cambie al, a las aristas a la, al posicionamiento que tienen las aristas del otro lateral y así lo sube ¿vale? bien, de esta manera tengo ese look, ahora nos queda esto de aquí para que veáis lo que os trato de, de explicar, para que quede esto definido, que no lo estaría si, si hago una subdivisión, voy a hacer un control 2 pero lo tengo que hacer en modo así ¿vale? fijaros voy a hacer un shade smooth también vale, de momento esta parte como hemos ido aplicando los loops de soporte, pues está bastante definida, esta parte de aquí bueno, y esta estos bordes están eh, más o menos definidos, nos queda toda la parte inferior, vale pero esta parte de aquí, fijaros que no lo está, vale entonces, eh, para hacer esto definido, lo que tenemos que hacer es loops adicionales aquí. Si yo hago un control R, y lo acerco con E, fijaros que la tensión de la malla hace que se defina un poquito más, ¿vale? Y adicionalmente a ese, voy a necesitar otro aquí, control R, y me lo voy a tener que traer a este lado. De tal manera que de esa forma, este eh, esta transición ya queda así definida Además eh, Si lo que quiero es que la forma que tiene Dentada de sea así circular Lo puedo dejar de esta manera Aunque a mí me gustaría verificar Si me gusta más de esta otra forma Vale Que yo creo que sí Y además así Si quitáis hacer este ejercicio Os obligo un poquito A que eh, cojáis holgura Con el control R vale, Con los loop cut de acuerdo, así que nada, ahora ya sí voy a poner un time lapse porque esto que acabo de hacer lo voy a reproducir en toda la pieza y voy a hacer también la parte inferior, de acuerdo. Bien, ya tenemos toda la pieza definida. Si salgo, vale, la vemos. Eh, una cosita, para ver esta pieza eh, de otra manera, eh, aquí podemos utilizar esta opción de Mad Cap. A mí me gusta trabajar con este, pero ahora... Eh, a ver... Están shade Smooth. Es que estoy viendo que está como un poquito facetado, entonces a lo mejor lo que nos interesa es subirle poquito la vale está facetado por los loops que hemos creado por aquí vale eh, eso está haciendo aquí veis tenemos aristas muy próximas y lo que tendríamos que hacer es una depuración una limpieza de aquí nos hemos comido unos loops habría que hacer una limpieza de la malla vale para que esto funcionara bien. ¿vale? Entonces, bueno, eh, no os he explicado cómo hacer este tipo de cosas. Lo vamos a ver más adelante con más detalle. Pero, eh, bueno, eh, nos no sirve. ¿vale? Si habéis llegado a esto, eh, yo con esto me, me siento satisfecho con vosotros. Vale. Eh, ya explicaremos cómo realizar la limpieza de la malla. Voy a utilizar esta misma pieza para poderlo explicar y, y cuando toque ese momento recuperar este archivo y, y lo haremos. ¿vale? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.